esto es fin del mundo mira Veloz por otra parte eh, el toque el relajo de queda yo le he puesto ya el toque oh. de queda es un relajo en República Dominicana lo dice Muy Roberto chode. Neri que me cuse el director de la policía el toque de queda en República Dominicana es un relajo en Santo Domingo después de las 9 de la noche los lo policías paran al que quieran los vehículos andan transitando normal por todas las avenidas y miren ustedes porque ya la policía está cansada porque entonces claro. por un lado critican a la policía cuando mete mano dura porque es que no es fácil verdad con gente bruta entonces la, la policía que bruta digo algunos policías ¿eh? algunos policías la población que bruta digo algunos algunos ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas pero entonces se combinan no sé cómo que se juntan los brutos con la bruto bruto con bruto entonces eh, la policía te manda a detener, no se quieren parar eh, y se dan un lío. Entonces, miren ustedes esta imagen, señor director, para que ustedes vean cómo está el toque de queda. Eh, eh, entonces, yo, yo tuve que verla varias veces porque no la entendí. Coloca señor director, la siguiente imagen, que yo voy a tener que. Yo, eh, no, esa no, señor director, la siguiente imagen. Señor director, ya casi nos vamos, señor director. La número 10, señor director, es. Sí, ahí sí. No, la número 12, señor director, la número 12, sí yo tuve que verla varias veces ¿Eh? yo quiero Veloz que tú la veas y tú me digas qué tú estás entendiendo ahí ¿Eh? ¿Eh? vuelve y ponla otra vez Veloz, ¿qué tú entiendes de esa imagen? mira, eso es la policía en medio de un reperpero o sea, yo quiero creer que esa imagen que me mandaron es vieja Yo quiero creer que esa imagen que me mandaron es vieja Pero siendo vieja o nueva viene con está ese elemento Chupando y fumando en la patrulla policial Ojalá Dios, que sea una imagen Dios. vieja Porque ahí, hay, ahí no hay nadie sin yo con espero, mascarilla Con sí, mascarilla Yo no espero que sea una imagen vieja La que me mandaron Pero de todas yo, formas, no, yo no creo que sea vieja no. Bueno, yo quiero creer que vieja Que es una imagen de archivo pero de todas formas, una falta de respeto, miren. Qué en legado. la patrulla policial, ese joven, fuápete y me voy. Así está el toque de queda, que se ha criticado mucho y es verdad. Hay mucha violencia, hay gente que... Señores, un toque de queda, un toque de queda, es una herramienta para un gobierno privar, privar de un derecho de aglomeración, o sea, de reuniones, de libre tránsito a una hora determinada, preferiblemente en la noche, es que se hacen los toques de queda. Ese es el, el término de toque de queda, ¿verdad? Ahora bien, un toque de queda en esta ocasión es por un tema de salud: un tema de salud. O sea, la policía está llamando que la gente no salga de su casa para que no se contagien de la enfermedad. Ahora, no uh -huh. para matar a la gente, el toque de queda no es para matar a nadie. No No es para matar a nadie Si una gente no se para, señor policía No lo mate si, Miren, yo no entiendo aquí eh, eh, Ustedes saben que la policía Yo trato de defenderla Trato, porque cuando no se puede, no se puede Si usted está en un retén Como se conoce Deteniendo todo el que pasa A ver si tiene su permiso o no Y un loco viejo Pues son locos viejos Porque lo más que le puede hacer es una multa y, y usted es preso pero está bien, de esos los cobijos que aparecen. Que salen huyendo en los motores, en los vehículos. Y no se detienen. Policía, no la dispare, mi hermano. Eso yes. va contra la ley. Eso es, un, eso es un asesinato. Deje que el tipo se vaya. Y usted lo que tiene que hacer cómodamente, vea. En estos aparatos se llaman celulares, que todos los policías tienen uno. Y todito tienen minutos para llamar. Aunque no sea previsto por el Estado, ni por la policía. Pero usted llama, mira, el motorista que pasó por ahí va por ahí en esa dirección, cállate, eh, deténlo, o el vehículo color tal, deténlo, y ya, no podemos estar matando gente, entrar a tiro, mira lo que pasó, Veloz, con los directores de, de la película famosa, que con todo su permiso, se salvó de Chepita, porque el, el, el asiento de atrás, eh, amortiguó los disparos, pero hay otros jóvenes, que lamentablemente, no han tenido la misma suerte, y han sido asesinados, ¿Eh? Tengo llamadita, 809-725-0505. Buenas tardes. Si sí, que no sabes de dónde. Eh, te habla Machacho González, ahí, ahí Santísimo, atención. Qué llamada. Qué honor. Machacho, primero eh, darle gracias a Dios por su salud y su recuperación. Y qué honor su llamada, don Machacho. Qué placer escucharle. Gracias, gracias. Mira, te estoy llamando por lo que tú. Tú has hablado sobre el coronel. Ese hombre, aparte de ser un gran coronel, es un gran franco macorizano, que se merece no solo ser coronel, sino general de la Policía Nacional. Así que gracias por tu llamada. Señores, qué llamada, Dios. Pero qué llamada que le puso el punto, como diloné en la I. Digo, eh, eh, el punto sí. a la I. Qué llamada, don Machacho González, padre. De la radio de la República Dominicana, ¿eh? político de primera, ex senador de la República, cronista deportivo de las primeras voces de nuestros equipos deportivos de pelota. Así que una iluminaria de nuestro pueblo y orgullo, que llamada. No sí, general, para, para cerrar. Oye, no general, director de la policía debería ser Sierra Difó. Así que atención, a empresarios, junta de vecinos, atención al Falpo. Atención eh, El senador Franklin Romero La gobernadora, que quiero aprovechar Señor director, ponga la invitación de la gobernadora Que nos invita a un almuerzo Con los medios, mañana a las 9 Se me hace un poco incómodo eh, Esa hora, ahí está eh, Será un desayuno, vista. no un almuerzo sí, sí. Atencio, Atención a, a, la, a la gobernadora De la provincia de Duarte, Xiomara Cortés eh, Que estamos esperando Que su visita por aquí Es eh, eh, ahí es ahí esa llamada un machacho. Tenemos llamadita, última llamada, porque tenemos que despedir. Buenas. Porque tenemos que despedir. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿su nombre y de dónde? Buenas. Sí, ¿su nombre y de dónde? William. William, baja el volumen de tu televisor para que me escuche por aquí por el auricular. Adelante, adelante, adelante. Esto es una sugerencia a la salud pública que los contagios no se van a parar porque tiene que poner el toque de queda 24-7. Bueno, gracias por su llamada. Yo creo que ya, eh, gracias por tu ya, llamada, William. Sí. Pero dicen los norteamericanos, too late. A propósito, me voy con esta información. En el gobierno del sábado, que no es un sábado cualquiera, yo compartía con los amigos panelistas sobre el tema de Donald Trump y el coronavirus. Para mí fue, lo dije en, en, en, en, en la, en la Z101, una estrategia política. ¿Ya Donald Trump está en, en, en Casablanca? Sí, sí. Es. ¿Qué es eso? Se dejó ver. ¿Qué es eso? Un tipo que, que tuvieron que llevarlo porque tenía problemas respiratorios y todo. ¿Y cómo se recuperó tan rápido? Ah, bueno, yo, yo te lo dije, Roberto, aquí en la oficina, pero sí te lo dije. dije, una estrategia política de Donald Trump, pero nada, sí, la selección noviembre. Se... Sí. Veloz. No, no, no, olvidale. ¿Eh? Señores, eh, gracias a mi hermano Willy Rodríguez, a, a todo el staff del gobierno de los sábados. Por eh, acercar a este humilde servidor, Los machacho, se le quiere abrazo, señora, buen provecho. Lo dejamos con Joanny. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades.